En los primeros días de diciembre, en plena época navideña y luego de que el lunes de esa semana se anunciara el inicio del plan preventivo Navidad Tranquila y Segura 2018, en el cual se anunció que agentes de refuerzo estarían en las calles para garantizar la seguridad. Municipios de San Francisco de Macorís dicen aún no han visto aumento en el patrullaje policial en esta ciudad. Bueno, hasta este momento eh, lo único que yo he visto es eh, policías auxiliares que realmente no tienen la capacidad para enfrentar la delincuencia eh, rampante que hay en este pueblo y en todo el país. Lamentablemente no, no lo he visto y ojalá que lo que anunció el, el jefe de la policía pues, se deje sentir aquí en San Francisco de Macorís que también es eh, una zona y una provincia donde la delincuencia se deja sentir eh, todos los días mucha propaganda el gobierno ha hecho sobre eso, porque el gobierno lo que le interesa es publicidad para su reelección, pero yo entiendo que la policía lo que va lo que vamos a hacer es que lo que van a macutear, entonces se va a convertir esto en nada. Quiere resolver problemas de la delincuencia porque aplica una política sobre eso Que lo ha, lo ha dejado a los delincuentes que hagan lo que quieran Hasta ahora yo no lo he visto Porque lo que lo que coincido con el compañero aquí lo que Él busca publicidad Para montar la reelección Cosa que no se le va a dar sí yo he visto Que San Francisco de Macorís Lo que ha disminuido La figura policial Solamente la mente de los PLDistas, Que solamente es eh, Publicidad es engaño y esa es la forma de ser de este gobierno que cada día cree que el pueblo es más tonto a mí me parece que no yo no he visto eh, he visto los, los patrullajes de la policía normal como siempre no, no he visto eh, ese, ese aumento bueno yo debo decir que parece que está en la mente del jefe de la policía porque ni se ve, pero tampoco se siente. Lo que significa que estamos exactamente, estamos como comenzamos, igual. Tal vez porque todavía no ha llegado aquí a San Francisco de Macorís, pero aquí no se siente nada. No, realmente eso es lo que ellos dicen, eso es en los periódicos y en la radio, después todo ha seguido igual, parece que todavía... No lo han enviado de Santo Domingo o de la base correspondiente, pero aquí todo sigue igual. Incluso ahora se está viendo menos militares en las calles, tratando de proteger a los ciudadanos, unas piezas tan importantes que serían estos días navideños. De acuerdo con la información ofrecida el pasado lunes por el director de la Policía Nacional, se dispondrá unos 26.238 hombres y mujeres del Cuerpo del Orden y más de 3.300 miembros del Ministerio de Defensa para garantizar la seguridad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.